Quiero desearles siempre felicidad en su gran presente. Es el momento de que disfruten, es el tiempo de amor y paz. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Mayrinita López Prieto, cantante colombiana y ex-participante de La Voz Kids y de parte de toda la familia de OZ Producciones, de Toniel Zapata y de parte mía. Les queremos desear una súper feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021, que la paz, el amor y la reconciliación reinen en todos sus hogares y en sus corazones. Muchas bendiciones y que se venga una lluvia de bendiciones y de éxitos para todos sus hogares y para todas sus vidas.